Entre polvo de cenizas y cantera, si fuera por nosotros ardería España entera, los hijos de Franco nos amamantarán, con ellos al frente no nos sabe faltar, porque amigo en España no tiramos los dados, la soberanía reside en los hijos del viejo Estado, reyes y presidentes. Lo mismo te alzan el brazo y extienden la palma, te cierran el puño con la misma calma, dejándole en clara su falta de alma y de oscuras. Juntos ellos predicamos. Es un país en venta sin mucha contienda. Cualquier día de estos privatizaremos hacienda. Los bienes del pueblo se dilapidarán. Me me olvida que tiene derechos por cualquier motivo vaya, durovaquia, y adictivo Da igual que no tengan cultura o infraestructura Ellos daban alegres propia sepultura Pagando de dientes hinchadas, facturas ¿Y oscuras. No solo no pagamos, sino que además nos llevamos un pellizquito ¡El culo morado tengo yo de pellizquito! ¿Y qué decir, amigos de la policía? A golpe de vapor, protegiendo la galería Da igual que sea un viejo o en la universidad Si alzas la voz te vas a acabar. Porque amigo en España, nuestro juego es el veto Algunos se agachan y otros se empachan, no es ningún secreto ¡Aquí la justicia! ¡Guerra!